Desgraciadamente lo vimos ayer en, en Gaza, efectivamente, con, con el asesinato por parte del ejército israelí de, de decenas de palestinos y algo que es inaceptable, que por cierto, Puigdemont ha reivindicado muchas veces a Israel como modelo, como país referente de la Cataluña que quiere construir. Entonces ya le digo que tenemos muy poco en común con ese modelo que tiene eh, Puigdemont en, en la cabeza y, y que Quim Torra también estaría bien que fuera claro y explícito sobre esta cuestión, ¿no? sobre, sobre lo que realmente es una crisis humanitaria como lo que está pasando en Gaza. Se sí, alcaldesa, que en cinco o seis minutos precisamente usted ha convocado un minuto de silencio. Como eh, pues protesta bien. por la tragedia que se está viviendo en Y porque Europa no puede mirar hacia otro lado. Europa lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado con, con, la, con la crisis en, en Palestina y no podemos mirar hacia otro lado. Se está, se está masacrando a, a un pueblo y hay que posicionarse a favor de los derechos humanos.